Muy buenas tardes a todos los gestores y gestoras de tecnologías de información de la universidad que nos acompañan el día de hoy. Les agradecemos muchísimo su interés en participar en esta actividad que se desarrolla gracias justamente a la iniciativa de ustedes al externar sus necesidades en capacitación. El día de hoy vamos a conversar sobre GLPI y MBRS como aplicaciones para reserva de espacios. Y para compartirnos este tema nos acompañan los expositores Fraser Jiménez, que es gestor de tecnologías de información del Centro Centroamericano de Población y Priscila Castro, que es la gestora de TI de la Facultad de Ingeniería. Eh, les agradecemos, como siempre, mantener sus micrófonos apagados durante la sesión con el fin de mantener el orden. Si tienen alguna consulta, las pueden ir anotando en el chat o pueden utilizar la acción de levantar la mano y al final de las exposiciones vamos a abrir el espacio respectivo para las consultas. Sin más, le cedo la palabra a Fraser. Adelante. Eh, muy buenas tardes. Eh, bueno, ya como, como ya la compañera me introdujo, eh, yo soy Fraser Jiménez y trabajo como gestor de tecnologías de la información en el, en el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica. Eh, quiero agradecerles a todos, a, a todas y todos por participar en esta charla y por supuesto brindar un especial agradecimiento al Centro de Informática por abrir este tipo de espacios. Eh, considero que es muy importante para nuestra organización poder compartir conocimientos sobre todo aquello que nos impulse a desarrollar una mejor gobernanza de TI en cada una de las unidades donde colaboramos. Eh, bueno, ahora voy a compartir eh, la presentación. Yo les vengo a hablar un poco de GLPI como herramienta para la gestión de, de tecnologías de información. Eh, esta es la agenda primero les voy a hablar un poco de, sobre las generalidades de este proyecto después este, uh, voy a mencionar unas, uh, eh, las características principales eh, después les voy a hablar sobre la parte que nos interesa ¿verdad? que es la, la herramienta para reserva de espacios después eh, les voy a, a mencionar cuáles son los requerimientos de instalación eh, particularmente para para sistemas basados en, en, en GNU Linux. No me meto con la parte de Windows. O otras plataformas. Y de último les voy a, a, a hablar sobre la instalación. Más que todo el que hay que hacer. Este, no, no me voy a meter con el cómo. Probablemente les, vaya, les, les muestre ahí algunos, algunos tutoriales. ¿verdad? De cómo hacer la instalación. Pero por encima. Eh, bueno, eh, de generalidades. Eh, ¿Qué es GLPI? Es un software libre de tipo ITSM, eh, IT Service Management, de origen francés, eh, desarrollado por la, por la organización INDEPNET. In Sirve para gestionar los recursos informáticos y está fuertemente basado en ITIL en su versión 2. ITIL es, una, es, es un conjunto de, de, de buenas prácticas para para apoyar todo lo que es gobernanza y administración de TI en las organizaciones. Está escrito en PHP y está liberado bajo la licencia de GNU GPL versión 2. ¿Qué significa GLPI? Es un acrónimo del francés que significa Gestión Libre del Parque Informático. Ahora me gustaría mostrarles un poco de la telemetría de este proyecto. Cuando uno para contarles, cuando uno hace la instalación de GLPI, eh, el, eh, el instalador le pregunta a uno si uno quiere compartir este, eh, datos de, de uso. Y, y digamos, eh, mediante esos datos que se recopilan, se puede, este, se, se forma, digamos, esta, eh, esta, estas estadísticas. Eh, acá podemos ver un, un hotmap, ¿verdad? Donde, donde se ven como las instalaciones por, por países, eh, particularmente en nuestra región, me llamó la, la, la atención que, que eh, hay países por acá que, que ya sea que no utilizan el, el software o no, no, este, no han dado consentimiento para la recuperación de información. Después, eh, por acá podemos ver este, los plugins que, que más se utilizan. Eh, acá particularmente me, me, me llama la atención el Fusion Inventory. Eso es, es para, para hacer un, un, una automatización en, en el inventario. Digamos, usted instala eh, una, un, un programa en, el, en, en los hosts, en, en, los, en los activos ¿verdad? que, que se conectan a, a la red y este, esa aplicación se conecta automáticamente con, con, con GLPI. Y ahí se, se, se, se genera automáticamente, o se agrega automáticamente en un inventario. Y es muy útil porque usted por medio de eso puede, puede realizar, digamos, y este, tiene como un inventario en tiempo real y, y, y bueno, hay otras características ahí muy útiles. Eh, bueno, eh, sistemas operativos, acá vemos que el que reina es Linux. Después este, tenemos algunas instalaciones con Windows NT. Eh, después eh, acá me llama la atención que el, el, el servidor web que más que más utiliza es Apache sobre Nginx, que también es muy popular por estos días. Y también se pueden observar algunas instalaciones en, en, en IIS de Microsoft. Um, y acá en gestores de bases de datos vemos que es, el que reina es MySQL y después MariaDB. Acá podemos ver como los, los lenguajes, ¿verdad? las instalaciones. Hay muchas de en francés de Francia, de, por, portugués de Brasil y este inglés de, de Reino Unido. Y eso eso se ve reflejado acá también, ¿verdad? que, que en el hotmap digamos que que esas este estos puntos que están más oscuros son son particularmente esos, de, de esos lenguajes. Eh, de las características principales de este, de este, de este software, eh, tenemos que, bueno, este, tiene una interfaz web responsiva, compatible con la mayoría de navegadores populares, como Firefox, Chrome, eh, Safari, etc. Es multilingüe, multiusuario, multientidad eh, o multiempresa. Esto quiere decir que si usted hace una instalación, una organización y esa organización tiene como... Como dependencias o departamentos, usted puede, digamos, crearle una, una entidad a cada uno para que gestionen sus, sus propios activos. Eh, multisistema de autenticación: o sea, eh, con, usted tiene una base de datos local, o se puede pegar a un LDAP o a un POP IMAP. Eh, inventario de computadoras, periféricos, impresoras de red y cualquier componente asociado a través de una interfase. Eso es lo que les decía antes. Eh, interfase como, como tarjeta de red. Con herramientas de inventario automático como Fusion Inventory o OCS Inventory. Esto es lo que les hablaba antes, que eh, son como, como sistemas que permiten, le, le permiten a uno, digamos, como, como hacer un, tener un inventario automático a través de la, de, de la red, eh, gestión de ciclo de vida de activos, eh, gestión de licencias compatibles con util, gestión de información financiera y de garantías, órdenes de compra, garantía y extensión, gestión de contratos, contactos, documentos relacionados con activos de inventario, gestión de incidencias, solicitudes, problemas y cambios con notificación vía email permite hacer seguimiento e interacción por correo de, de, de, de, de estas solicitudes. Esto es lo que se conoce como, como un Service Desk, eh, particularmente en, el, en, el, en la unidad en que yo trabajo, eh, nosotros habíamos eh, recurrido a, esta, a este software precisamente para esto, para, para cubrir esa necesidad de, de un Service Desk. Notificaciones por correo electrónico eh, para el navegador por Ajax y Telegram personalizables. Esto es, digamos, que, que si usted genera como incidentes, por ejemplo, de, en, en el módulo de incidentes, de, en, en el módulo de, este de services, eh, todo, digamos, se, se, se notifica al correo electrónico. Esto para, para, para dar un mejor seguimiento al, al, al los, a los, a los, a los tickets. Eh, también tiene preguntas frecuentes y una base de conocimiento eh, y algo muy útil es que uno puede digamos como utilizar esa, esos los artículos de la base de conocimiento como soluciones a tiquetes de bueno ya muchos nos ha pasado verdad que, que distinta, distintos usuarios nos hacen nos hacen la misma la, la, la misma solicitud en, en diferentes este tiempos, entonces uno tiene que estar diciendo lo mismo para cada etiqueta, entonces esta parte funciona perfecto para eso eh, reportes básicos y avanzados también permite la creación de reportes personalizados mediante SQL y PHP esto es por ejemplo, si usted tiene el inventario ahí, pues te, te, te permite como, como hacer eh, el reporte <risa> Eh, casi todo es exportable en SVG, PDF, CSV y otros formatos. Eh, interfaces avanzadas para técnicos y administradores e interfaz simplificada para usuarios finales y personal, PDF, usuarios, eh, finales personalizables. Esto es muy útil porque usted a los usuarios les, les asigna un rol y eh, cuando el usuario ingresa a la, a, la, a la aplicación, pues va a haber una, una interfaz específica para él, ¿verdad? Entonces, este, es, es, es muy útil porque, por ejemplo, un usuario final, pues, no, no, tiene, no tiene la necesidad de ver módulos que solo utilizan como administradores. También este tiene la reserva y préstamo de activos, y esta es la parte de que, que, nos, que, nos, de lo que nos interesa hablar. Y algo súper importante también es que es extensible mediante plugins. O sea, usted puede Puede agregarle funcionalidad al, al, al sistema por medio de, de, de, de plugins y eh, que hacen terceros o, o la misma organización, esta de, de. Ya se me olvidó el nombre, perdón. Indepnet. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la herramienta para reserva de activos, que es un módulo que permite consultar y reservar activos. Eh, esto es, activos me refiero, por ejemplo, a computadoras portátiles, eh, proyectores multimedia, eh, etc. Eh, algo muy importante es que GLPI no tiene una herramienta o una función para reserva de espacios físicos como tal. Sin embargo, se puede agregar dicha funcionalidad con un plugin que se llama Room Management. Ahora este, me voy a meter al, al GLPI que tenemos en el CCP. Para este, mostrarles este, eh, lo, lo, lo, lo que hacemos ahí con esto. Yo no tengo instalada la, la, la, el plugin de este de Room Management. Lo que yo hago es que eh, eh, asigno, digamos, como un dispositivo o un dispositivo a una a un espacio físico y este ese ese dispositivo es lo que lo que el usuario va a reservar entonces nosotros en el CSP tenemos el entendido que si el usuario reserva el proyector por el proyector del, de, del aula el espacio físico es el aula entonces este y pues pues obviamente entendemos que eh, está reservando el aula entonces esa herramienta, lo, de lo que es las reservaciones, se entra por acá, en herramientas, en no herramientas y después en ítem reservaciones. Y acá vemos los elementos, perdón, que, están, que, que, que son reservables. Por acá tenemos algunos espacios o unos dispositivos en espacios físicos. Y tenemos también una, una licencia de Zoom que ahí eh, la compartimos entre, entre todos los colaboradores del, del centro. Eh, entonces, por ejemplo, si me meto acá, eh, eh, la, la interfaz te muestra como un, un calendario muy conveniente. Ahí usted puede ver, digamos, este, este activo en, en el tiempo, ahora cuando está cuándo está eh, reservado y cuándo está libre. Si usted lo quiere reservar, eh, entonces simplemente eh, agrega ahí en, en, el, en, el, en el día y este, acá usted puede poner como la duración de, de, de lo que va a reservar en la, en el lugar o el, el dispositivo. Si quiere repetirlo diariamente, semanalmente, mensualmente. Y puede agregar un comentario. Acá, digamos, usted puede cambiar como, como el día y este, la hora, ¿verdad? De inicio. Puede ser como a partir de las 8 de la mañana. Y le da añadir. Y ya ahí, digamos, este, aparece la... El, el elemento reservado. Eh, y ahora les voy a mostrar cuáles serían, digamos, el, el, los pasos para, para, para, para, hacer, para hacer un, un espacio reservado. Eh, como les digo, digamos, yo no tengo instalado el, el plugin de, de Room Management, me hubiera encantado instalarlo y hacerles, y hacerles una, una, mostrarles, digamos, cómo funciona, pero la verdad no me da tiempo. Sin embargo, yo creo que no es así como estrictamente necesario. Como les digo, nosotros nos, nos, nos, nos la hemos jugado así y, y nos ha funcionado perfecto. Entonces, nos vamos a activos, dispositivos, y acá uno agrega un dispositivo. Por ahora le voy a poner dispositivo de prueba. Eh, aquí las ubicaciones, uno puede agregarle este como, como ubicaciones físicas al, al, al dispositivo, que ya nosotros acá tenemos como, como agregados, ¿verdad? Entonces, acá voy a agregar ese dispositivo de prueba a, a, un, a una oficina que tenemos que se llama CRELES. Y eso, eso sería, como para mostrarles eso, lo, lo, lo, solo eso es necesario. O sea, no voy a llenar ninguno de, de, de las otras partes del formulario porque no, no, no es necesario. Ya ahí el, el dispositivo está, está agregado. Acá. Ahora, para que sea reservable, uno tiene que entrar al dispositivo y después irse acá a reservaciones. En este menú que está aquí a la, a la par. Y le tiene que dar en auto, autorizar reservaciones. Y listo. Ya ahí, digamos, el, el, el dispositivo queda para, para reserva. Ahora me voy a reservaciones y ya aquí nos aparece el dispositivo de prueba que está en esta ubicación. Y ya ahí, digamos, podemos hacer la reserva respectiva. Entonces, eh, eso sería por, por esa parte, ¿verdad? Como les digo, digamos, este sería interesante ver eh, cómo funciona este este plugin, que si uno se va como a, a la página de, de, de, de, de, de, de, de ahí, digamos, se ve que, que, lo, agrega, que lo, lo crearon hace, hace, hace, bastante, hace bastantes años y este está, está haciendo, o tiene soporte todavía, porque el, el último ah. cambio lo hicieron hace un mes. Entonces, este, y se ve qué? ¿Qué es? ¿Es que es es prometedor de ¿no? razón Ahora, los requerimientos de GLPI: eh, un, un servidor web, Apache, Nginx, IRS, 10. Eh, un gestor de base de datos, puede ser MariaDB en su versión 10.2 mayor o MySQL en su versión 5.7 mayor. PHP 7.4 o, o mayor. Y este, acá tenemos algunas extensiones de PHP que son obligatorias: Doom, CURB, GD. INTL, libXML, MySQLI, Zlib y, y algunas, perdón, algunas este, extensiones que son opcionales: Exif, LDAP, OpenSSL, ZIP y este, BZ2. Eh, en el caso de Ubuntu, por lo menos uno para agregarle. Eh, eh, eh, extensiones a php uno lo que hace es con, con apt-get install la versión de php que, que está utilizando por ejemplo php 7.4 guión y el nombre de la de la extensión y listo eh, después este y tenemos acá ahora que que tiene soporte para para estos navegadores entonces, se tienen que utilizar en teoría eso, pero por ejemplo, los usuarios que tenemos en el CCP que utilizan Safari no han no tenido ningún problema, por ejemplo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para, para la instalación de en distribuciones GNU Linux? ¿verdad? No, no, aquí no hablo sobre Windows o, o otros sistemas operativos o, o otras plataformas. En Linux, eh, bueno, uno lo que tiene que hacer primero es eh, revisar el cumplimiento de los requerimientos que más adelante les voy a decir dónde eh, bueno, que ya hablamos ¿verdad? cuáles son los requerimientos en la parte de arriba más adelante les voy a decir dónde encontrar esa esa información eh, el segundo paso es usted tiene que obtener el, el comprimido de GLPI eh, y colocar es, descomprimir esos archivos y colocarlos en un directorio visible eh, a, esto, a esto me refiero, es que en, en Linux ustedes saben que que para que algo sea accesible a través de, de, de internet, tiene que estar en un, en un directorio donde, con, los, con los permisos este, necesarios, ¿verdad? O sea, usted se mete al Apache, por ejemplo, y dice, este directorio tiene permiso de, para que lo vean desde, desde, de, desde afuera. Y después, de, obviamente, también poner los permisos necesarios. Después, el, el paso 3 configurar el Apache. El Apache usted tiene que agregar el Virtual host. O, eh, los módulos, o sea, habilitar el módulo rewrite o lo que haga falta. Eh, y, y después este, y se tiene que reiniciar el, el, el Apache. Después configurar la base de datos. Se tiene que crear la base y el usuario con, con el nombre y la contraseña. Establecer la codificación UTF-8 y listo. Después este, se va. Ya una vez que. que, que que, el, que, que la aplicación es visible de internet, usted se mete al instalador web en, y ahí digamos este, el instalador le va guiando a ustedes en los pasos después cuando ya se termina la instalación tiene que uno que borrar el script de instalación el, el, el install.php que están en los, en los archivos que usted descomprimió y, y agregó al, al directorio accesibles de internet Después usted entra ya a la, a la, al backend eh, con el usuario GLPI y contraseña GLPI, que son los que vienen por, por omisión. Obviamente después de que usted eh, logra in, entrar de una vez, lo que tiene que hacer es cambiar esto, ¿verdad? Por cuestiones de seguridad. Y, este, bueno. Acá les iba a mostrar eh, algunos... A ver, la documentación se puede, eh, si usted se mete al, al, a la página del proyecto, así como glpi-project.org, pues no hay, no hay mucha información sobre instalación, y, y etcétera. Entonces lo que les recomiendo es que se metan a la, al, al, al proyecto GLPI, pero en, en GitHub. Entonces ahí van a, van a llegar acá y ahí sí hay como, como más, más información que nos, que nos compete a nosotros, ¿verdad? Eh, por ejemplo, acá, acá pueden, pueden obtener una documentación en PDF. Que es esta. Acá, que ahí viene súper completa. O también una la documentación en, en, en HTML. Me parece que también está traducida al español. No, no está traducida al español, no, lamentablemente. Vamos a tener que ir, lidiar con inglés. Acá podemos obtener, eh, ver, por ejemplo, un demo por si quieren ahí probar la aplicación antes de instalarla. Para este, ver más o menos algunos, algunos tutoriales de instalación, pues uno se mete ahí a, a, a googlear, ¿verdad? Este, ¿Cómo instalar GLPI en, en Ubuntu 20.04 LTS o, o digamos o, o CentOS o lo que utilicen eh, sí les recomiendo que, digamos que no, que no sigan así como todos los pasos a ciegas, porque, <coughs> pero ustedes saben que en internet cualquier persona puede subir información, ¿verdad? Entonces, por razones de seguridad o por, o por, este, integridad de la máquina, donde ustedes están eh, intentando hacer esto, <coughs> Este, y no, no es recomendable, por ejemplo, no, no se van a poner a hacer una, una instalación desde un, desde un, con, con un tutorial de, de, desde internet en un servidor de, de, en, en producción, por ejemplo. Obviamente, digamos, esto uno primero lo tiene que hacer en, en un ambiente de pruebas, etc. Y no seguir toda ciega, sino más o menos ir viendo este, lo, que, lo, lo que le van diciendo, ¿verdad? Pues... Pues, por ejemplo, acá le dicen a uno que antes de instalar, antes de empezar, pues, actualice el sistema operativo. Eh, que um, instale el, el gestor de bases de datos MariaDB. Eh, que aquí están creando la base de datos. Que eh, aquí le dicen que instale el, el PHP con las, con las dependencias, ¿verdad? Que, que, que le mencionan ahí a uno que ocupa GLPI. Eh, acá están, están este, eh, a, obteniendo el comprimido y acá lo están de, descomprimiendo y lo agregan al, al, al directorio. Al directorio este el, el, el bar whtml, que generalmente es, es, es ahí donde, por omisión, digamos este viene, viene limpio desde la el, desde el patch. O sea, está como, como los permisos pertinentes. Si ustedes, digamos, lo quieren meter en otro lado, por ejemplo, en el directorio srv o, o, o otro, digamos, y tienen que, tienen que hacer la configuración res, de, respectiva desde de, de, de, de, de, de, apache.config o, o httpd.config si están en un, en un derivado de, de Red Hat. Eh, acá le dan los permisos necesarios y después de eso ya se pueden meter, digamos, al, al al, al instalador por medio de la interfaz web, ¿verdad? Ahí uno pone como por ejemplo la, la, la interfaz, eh, la dirección IP y, y, y, la, y, y se mete, digamos, al, al, al archivo de instalación. Si no hicieron bien este, o si no, si no, si, no, si, no, si hicieron, digamos, como una configuración más decente en, en, en, con el Virtual Host pues entonces lo pueden acceder así bonito como eh, soporte.nombre-dependencia.ucr.c.cr, etc. O si lo están haciendo en un ambiente de pruebas, pues uno se mete a... a, a le pone, digamos, como el, el, el, el, la, la, el URL desde el, el, el directorio en ETC, hostnames que es como, como lo recomendable en ambientes de prueba. Entonces ahí siguen el, siguen los, el, el lo que el instalador, ¿verdad? Les va diciendo. Ponen ahí este, los, los, los datos necesarios que configuraron y, y listo. Es en realidad, digamos que muy fácil. Eh, y eso sería. Eso sería todo. Aquí tengo las referencias bibliográficas que, como, como les dije antes, todo lo agarré de, de, de acá a la página de GitHub. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Fraser. Si gusta, podemos aprovechar para contestar un par de consultas que tenemos en el chat de Mario Salazar. La primera es si viene con algún front end donde cualquiera pueda ver las reservaciones. Eh, sí, claro. Eh, bueno, frontend como tal, digamos, eh, no tengo la experiencia, pero la idea es que esto no lo vea así como todo el mundo, ¿verdad? O sea, en, es, en, en, desde mi punto de vista, eh, esto solo le compete, digamos, a los a los, a los usuarios de, de la unidad, por ejemplo. Entonces, eh, los, los usuarios, eh, que van a tener como, como como un rol así de de, de, de, de un rol mínimo pues y pueden ver este acá en, en esta de, en reservaciones ven este la, la información necesaria verdad o sea como los los ven el el, el, el, el, el calendario y ahí los, los los días en que, está, que están ocupados los, los dispositivos o el espacio. Gracias, Fraser. Y la otra consulta también de don Mario es, ¿un usuario externo que no tenga usuario en el sistema puede hacer alguna solicitud? Mm, uno, puede configurar el, uno puede configurar la aplicación para, para aceptar usuarios anónimos. Y, bueno, obviamente se le da como, como el, el rol así razo, ¿verdad? Para que no, no haga más de, de lo debido. Obviamente se le puede dar como este rol que se llama self-service que eh, como vemos acá, digamos, como que solo puede, puede tiene como una información muy um, o, o una interfaz muy, muy, muy escueta, ¿verdad? Que básicamente le permite como a, a abrir un incidente, ver, ver los tiquetes eh, que él hizo eh, y también reservaciones y acceder a, la, a las preguntas frecuentes Gracias y tenemos una consulta del recinto de Grecia sobre dónde se agregan los plugins y si permite exportar las reservaciones por fechas eh, como, como, como les dije antes los, la, la parte de los reportes es sumamente flexible, usted los puede personalizar digamos a lo que necesite eh, eh, entonces sí, sí, sí se puede hacer lo que, lo, que, lo que preguntan por ahí y este la parte de plugins creo que está acá en, obviamente con un, un rol de, de el más alto verdad que aquí le llaman super admin usted se mete acá a, a, a configuración plugins y ahí este, los agrega. O sea, no es muy distinto a agregar un, un plugin como a un gestor de contenido, por ejemplo. ¿verdad? Es una, una tarea así como súper fácil, este, como algo típico como eh, descomprima el plugin o, o suba lo comprimido y, y siga, siga las, las, las indicaciones. Ok, perfecto. Y descargamos pues, como que no. Uno puede ir ahí, este, agregar, ir a, tiene como una tienda en línea. Yo, por ejemplo, no, como le digo, no, no tengo, no tengo ninguno instalado. Porque, digamos que, eh, así como está, sirve para, para las necesidades que tenemos en el, el centro. Eh, sí. Ok, perfecto. Eh, y con respecto a la exportación de las reservaciones por fechas. Sí, sí, como le digo, eh, supuestamente eh, la, los reportes uno como que los puede, puede personalizar mucho. Eh, digamos, actualmente nosotros en el CCP no hacemos esto, pero, pero digamos uno por, por fecha, sí, sí se puede. O sea, le, le, le soy sincero, digamos, como le digo, no, no tengo como mucha experiencia en eso, pero... Sí sé que de, de, viendo un poco la documentación por encima es, es muy, muy granular, digamos. Entonces usted puede como, como adaptar el, el reporte a sus necesidades. Perfecto. Muchísimas gracias, Fraser. Esas eran las consultas que teníamos. Eh, ahora vamos a cederle la palabra a Priscila. Adelante, Priscila. Mucho gusto. Hay que Nada más indicarles, verdad, que el GLPI es una herramienta bastante grande. Esta es un feature o un, una parte pequeñita del GLPI y si no se recomienda o no, no sería conveniente que lo utilicen para la gestión de etiquetes en el sentido que se está buscando una herramienta de gestión de etiquetes para toda la universidad. Entonces aquí dejar claro, verdad, que esta herramienta se va a utilizar para la gestión de esos espacios físicos y para que se pueda hacer el préstamo de salas. A nivel de Heldex se va a hacer una herramienta que sea a nivel institucional que nos permite integrarnos a todos como gestores de TI a nivel de la universidad. Entonces, para que sepan que vamos a, estamos trabajando en el Centro de Informática desde esa perspectiva. Entonces, nada más para, para dejar ahí esa observación. Perdón, Pris, ahora sí, continúa. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Priscila Castro. Yo soy la gestor de TI de la Facultad de Ingeniería. Eh, les vengo a presentar lo que es el MRBS. Es un sistema eh, libre para reservas de espacios, específicamente es un sistema pequeño, solo para eso. Yo les voy a presentar eh, o les voy a enseñar cómo nosotros lo utilizamos en la facultad para que ustedes vean las limitaciones y también el alcance que tiene el sistema para que en el caso que ustedes desean utilizar esas unidades, también ya en la parte de técnica, puedan pedir ayuda eh, más específica, que con yo con mucho gusto les podría, les podría ayudar. Les voy a enseñar el, el sistema. Bueno, esta es la página de, de, que tenemos en línea en la facultad. Eh, aquí pueden entrar cualquier persona, realmente él está abierto, eh, pero para poder hacer la reserva tienen que hacer un bloqueo. Entonces lo primero que tiene que hacer la persona para hacer reserva es loguearse. Él está ligado al LDAP institucional, entonces eh, se pueden loguear solo personas con cuenta UCR y además... En el caso de la facultad, nosotros decidimos que solo personas, eh, administrativos y profesores, los estudiantes no se pueden loguear, entonces sí tenemos esa, esa diferenciación. La, la persona lo que hace primero es ingresar con su, con su usuario y contraseña institucional, le da entrar y ya después de eso ya puede hacer reservas. Eh, si no se loguea, lo único que puede hacer es verlas, pero no, no crearlas. Entonces, digamos, un estudiante sí podría ver si un espacio está o no reservado pero no las puede crear. Como mi usuario es administrador, que eso también se puede configurar, eh, yo puedo ver más cosas que un usuario normal. Entonces yo puedo ver si hay reservas pendientes, puedo crear salas, puedo crear informes, que eso lo podemos ver eh, más adelante. Entonces, eh, lo que son las reservas, el MRS agrupa eh, las salas. Entonces, usted las puede agrupar, y en el caso de nosotros, específicamente las agrupamos por piso, porque nosotros tenemos un edificio de cinco pisos que tiene que es meramente aulas, entonces decidimos que sea la forma más fácil de agruparla, tenemos los, los diferentes pisos, cuando usted escoge el piso eh, puede ver aquí las aulas de, de cada piso, por ejemplo digamos en el piso 2 tenemos la 201, la 201, 202 gráfica, también tenemos una agrupación de audiovisuales, que son espacios que sean para tesis, eh, para exposición de tesis. Entonces, también aquí podemos ver que tenemos dos, eh, dos espacios de audiovisuales, bueno, tres espacios de audiovisuales. Eh, mini auditorios, que es otro espacio más grande para reuniones de mayor gente. Y también nosotros pre prestamos un espacio que es la Pizarra de Luz, que es un lugar donde los profesores pueden hacer sus clases virtuales. Entonces, todos esos espacios las tenemos como agrupaciones. Y ya después la persona puede escoger en el calendario eh, el, la fecha y la hora en que, en que va a hacer su, su reserva. Entonces, por ejemplo, aquí tengo dos de prueba. Entonces, por ejemplo, la persona quiere pedir audiovisuales dos. Entonces, eh, digamos, en la fecha que es y va a entrar a un formulario. Este formulario es adaptable. O sea, el MRBS lo permite a usted crear partes. Nosotros lo creamos específicamente para la facultad, entonces a lo que le pedimos nosotros al usuario es las siglas del curso, la descripción, esto sí lo tiene por default, que es el comienzo, el final, pueden eh, pedir el lugar día, en un día completo y todos estos espacios de aquí también eh, son adaptables, esto nosotros lo creamos realmente a las necesidades. Uno de los en contra que tiene el MRB es que por ejemplo, este formulario está para todas las agrupaciones. Entonces nosotros tenemos espa, tenemos campos que son solo para cuando usted reserva un laboratorio. Ahorita no tenemos activados los laboratorios por lo de la pandemia, pero también los laboratorios de cómputo se prestan por medio de este sistema. Eh, entonces digamos, por ejemplo, este espacio de aquí eh, específicamente dice que son solo para laboratorios de cómputo y entonces no son no son campos obligatorios. Pero los demás campos sí son obligatorios: eh, comunidades académicas, el teléfono, la cantidad de estudiantes. Eh, igual la cantidad de estudiantes la persona lo puede ver cuando hace la reserva, pero nosotros le, nos, le pedimos al profesor que nos diga cuántos estudiantes, porque a veces ellos reservan y, y no saben, no, o sea, ni siquiera se fijaron, entonces nosotros revisamos las reservas. Cuando rellena todo el formulario, también tenemos repetición, o sea, usted puede pedir una misma aula todos los días a una misma hora, ya sea semanal, eh, diaria, mensual, anual también se puede hacer repeticiones, y después de eso, damos usted hace guarda de la reserva, y esta reserva queda pendiente. Entonces, les voy a enseñar una reserva pendiente. Queda de este colorcito. Yo si hago una reserva ahorita, como soy administradora, me queda de una vez fija, entonces por eso no, no la hago. Pero cuando un usuario, que en este caso fue un asistente que me ayudó, creó este, su, su, su reserva, ahí queda pendiente, y yo como administradora puedo decirle, si la apruebo, la rechazo o le pido más información a la persona. ¿Qué hace esto? Enviar un correo diciéndole a la persona, mira, necesito más información para poder aceptar o no aceptar la reserva. También la puedo editar, le puedo cambiar los espacios, eh, la puedo... ay, escucha, La puedo editar, la puedo borrar, la puedo copiar y la puedo exportar la receta. Eh, también aquí en esta parte aquí puedo ver todas las reservas pendientes que en este caso tenemos solo esta de aquí. Las puedo aceptar, rechazar o dar más información de igual forma. Cuando hace a alguien una reserva al administrador le llega un correo. Entonces vamos a ver la parte administrativa. Esta es la parte de reservas que realmente es bastante sencilla en, en, en el nivel de usuario. Ya a nivel de configuración un poquito más profundo tenemos eh, que... Por medio de aquí podemos crear las agrupaciones, las podemos modificar. Entonces en una agrupación les, le piden a uno bastante información, se puede eh, decir comienzo, cuánto, cuánto, en cuándo comienzan, cuánto tiempo van a durar. En el caso de nosotros solo les permitimos periodos un máximo de, de, digamos, de cuatro horas. Eh, toda esa parte es configurable en la parte de lo que son las agrupaciones. Luego, eh, le podemos agregar más abajo las salas, le puedo agregar una sala más. Entonces, en la agrupación de audiovisuales, usted le agrega aquí una sala más, lo que le pide es nombre, descripción, la cantidad de personas y el correo electrónico del de administrador de la sala. Entonces, si usted pone un correo aquí, le va a llegar, cuando llega hace una reserva, le va a llegar a esa persona y el de aquí, bueno, este es el mismo de aquí. Entonces, digamos, cada sala puede tener una misma persona que esté pendiente de eh, aceptar o no la reserva. Es el caso de la facultad, también eh, nosotros lo hacemos así porque la, el edificio habla de, de nosotros también lo presta registro. Entonces ahí viene uno de los inconvenientes que tenemos con el sistema. Al prestar los registros puede ser que la persona haga la reserva y registro la prestó. Entonces nosotros tenemos que llamar a registro preguntar que si está libre el aula y si está libre el aula aceptamos la reserva si no está libre el aula le cambiamos la reserva al profesor por alguna otra le buscamos un espacio igual cada vez que hace un cambio el sistema manda un correo de que se le cambió la reserva siempre por correo se comunica cuando se hace cambio, cuando se acepta o cuando se anulan las reservas entonces si ustedes tienen una sala interna como en el caso de nosotros los audiovisuales que no los presta el registro se podría hacer de que la persona de una vez este, ya, haga la reserva y se apruebe de una vez, no necesariamente uno tiene que estar aprobando. Y la otra parte del sistema es lo de los informes. El, usted puede generar informes de digamos de, de, de las reservas que hay. Lo que le aparece aquí son los campos que ustedes tienen en los formularios que crearon. En el caso de nosotros, si ustedes ve, tenemos la descripción, tenemos, bueno, aquí por aquí tenemos la parte del del sobrito, usted busca aquí, es un buscar de las reservas ahorita nosotros teníamos una en audiovisuales, por ejemplo entonces yo le doy aquí pedir informe y él me va a tirar de que en audiovisuales, cuáles son las reservas que hay en este momento, son las reservas que están ahorita, entonces este, ese es el informe que digamos que le va a tirar y usted aquí va, si son aprobados, son aprobados, esto básicamente es hacer un informe entonces digamos, el sistema es bastante sencillo de utilizar, intuitivo para los profesores, por eso nosotros lo utilizamos aquí. En lo que son los eh, en contra, primeramente que todo eso es lo que nosotros, lo que le menciono de, de que registro, tenemos que hacer un contacto con registro. El otro problema es que él tiene un export de la información, aquí usted le puede exportar, pero no tenemos un import. Entonces cuando empiezan clases y nos dan la lista de clases hay que meterlas a mano por el momento no he creado nada en que pueda hacer un import de la información y de una vez si no, y eso es bastante como tedioso porque si sí, nosotros tenemos muchas aulas entonces hay que hacer la reserva a mano eh, y esa, esa parte es como complicada y tampoco eh, tenemos alguna forma de poder ir de que el registro nos dé acceso a la base para poder hacer un refrescamiento de, de la información, eh, no hay forma de poder comunicarnos con ellas que no sea vía telefónica, entonces todo tenemos que hacer vía telefónica cuando alguien hace una reserva y preguntar si el espacio está disponible, pero si ustedes utilizan las salas básicamente para, para, para uso interno, el sistema funciona perfecto, es un sistema bastante estable eh, en lo que, en mi experiencia, es un sistema bastante estable eh, y fácil de utilizar. Entonces, básicamente esa es la, la, la vista general. Luego, lo que es la instalación, eh, es un sistema, como les mencioné, en PHP, eh, una base de datos puede ser MySQL, nosotros la tenemos montada así, un servidor base Linux. Eh, entonces, no tiene como tampoco nada, nada fuera de lo normal, no hay que instalar nada, nada más usted descarga el, el programa y lo monta en su servidor. Y la configuración se hace en un archivo de configuración. Sí es un poco complicado, pero sí tiene su, de, su, su forma de, de, de, ¿cómo puedo explicar? De su forma de, su documentación. Digamos que está en esta página que está aquí. Entonces, la documentación necesaria realmente está aquí. Base a esta documentación nosotros configuramos todo el, todo el sistema. Y eso sería. La idea es nada más exponerles como cómo se utiliza para que ustedes lo vean si ya tienen una duda más técnica o más así me pueden decir después porque sí si sí él es bastante configurable, entonces, por ejemplo, se les puede cambiar la hora de inicio, hora de fin. Nosotros habríamos de 7 de la mañana a 9 de la noche se prestaban los laboratorios y los aulas, entonces por eso tenemos este horario, pero eso se puede cambiar. Eh, lo tenemos a préstamo por hora, también se puede cambiar, entonces todas esas cosas son configurables en el sistema y se hace en el en, la, en, el, en el archivo de configuración que tiene. La única configuración que tiene una interfaz son estas que vemos acá, pero realmente es un sistema bastante sencillo y fácil de utilizar. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias, Priscila. Sí, acá tenemos algunas consultas en el chat. La primera es del recinto de Grecia, que dice, ¿puedo asignar... Diferentes administradores según el área. Esto porque diferentes personas son responsables de diferentes lugares. Sí, eh, como, bueno, es que eso depende de las agrupaciones, como le dije, bueno, de las salas. En la parte que expliqué aquí, usted le puede, digamos, usted puede, vamos a ver si le, si le entendí la pregunta. Para la parte de administración, sí, solo, eh, digamos, todos los administradores pueden ver todo. Entonces, digamos, usted no puede decirle a un administrador, solo administra esta parte y el otro administrador solo esta. No, el administrador administra todo el sistema. Pero sí le puedo usted decir a la persona de que los de una sala específica le lleguen las reservas a esa persona a la sala específica. Pero cuando se metan al sistema va a ver todo, todo, todo el sistema exactamente. Todo lo van a saber exactamente igual. A nosotros nos sucedió aquí que, por ejemplo, eh, habían escuelas que querían, el, querían con, a usar el sistema con nosotros. Para, la sala, para las aulas de ellos, pero no a ellos se les tuvo que instalar un sistema aparte, porque, porque si sí, la, la administración en esa parte sí, es, sí sí se ve toda completa todos los administradores, pero si sí es por, por ejemplo que alguien diga no, o, sí, o le llegue un correo, sí el correo sí se puede cambiar en esta parte de aquí. No Gracias sé si... Priscila. Sí, tenemos un, un par de consultas más. Don Mario Salazar pregunta si permite buscar espacios por capacidad y fecha. Por ejemplo, un aula para al menos 20 personas un martes. Sí se puede. Eh, usted la busca básicamente por eh, la, el aula específica, pero los aulas dicen la capacidad. Eh, una, una búsqueda específica no, pero si usted puede ver en cuáles aulas, cuál es la capacidad del aula. Arriba dice habla tal, tanta, habla tal, tanta, pero sí se tiene que saber, o sea la búsqueda básicamente es o por la fecha o por la aula específica, pero ya por lo que la cantidad de personas esa es información que cuando usted va, ve la, ya va a hacer la reserva ahí dice Tenemos otra consulta del recinto de Grecia que dice si los formularios se crean en interfase o en ese archivo PHP, se crean en el archivo PHP Perfecto. Vamos a ver si algún compañero o compañera tiene algo otra, alguna otra consulta. Pueden anotarla en el chat o utilizar la acción de levantar la mano. Dice, ¿la configuración para entrar con el correo UCR es fácil? Sí, realmente es una... Bueno, lo que hace uno es que le pida al centro eh, un usuario una contraseña del ELDA con las características específicas. En este caso nosotros pedimos un usuario... Eh, con que solo los administrativos y profesores lo puedan ingresar, ellos le dan la cuenta y la configuración es una línea para pegar al, al ESDAP el usuario y la contraseña, básicamente. Muchísimas gracias Priscila, creo que esa era la última consulta que teníamos, eh, no sé si Jairo quiere agregar algo más. Nada más para agregar ahí esa última parte, eso es un usuario de consulta al LDAP. Hay un formulario, verdad, en la página del CI para hacer la solicitud y entonces ese formulario lo llenan, lo suben a un tiquete y ahí los compañeros del área de gestión de servicios les brindan la información. Ese sería el mecanismo para hacer, para obtener un usuario de consulta en general para los diversos sistemas que son propios de cada una de las unidades y que ocupan hacer el login contra el LDAP institucional agradecerles eh, muchísimo la verdad es que el, el Telegram ha servido para unirnos un poco más para estar en contacto, es parte de la idea, verdad, que ustedes se empoderen de esos espacios, que cada una de las personas que pueda dar un aporte no se lo guarde, sino que lo puedan dar, eh, agradecerles por la iniciativa tanto a Fraser como a Priscila y un gusto, estamos para, para apoyarlos y en cualquier momento que ocupen algún otro tipo de sesión o algo así, también les podemos dar el apoyo necesario Muchísimas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias. Eh, creo que ya esta es de las pocas actividades que nos quedan programadas para este año. De igual forma les invitamos a, a seguir pendientes de los canales de comunicación del Centro de Informática. Tenemos también la última charla de tendencias tecnológicas programada para el próximo miércoles eh, 8 de diciembre sobre ciudades inteligentes que de igual forma les vamos a estar haciendo llegar la invitación por el canal de Telegram y por correo electrónico y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias.